En este vídeo os voy a mostrar algunas opiniones de alumnos del curso Rao Calendars. Ya hay miles de estudiantes que hablan en inglés gracias al curso de Rao. Si has hecho varios cursos y no has aprendido a hablar inglés o eres un completo principiante y quieres aprender a hablar inglés en hasta 90 días, quédate conmigo en este vídeo que te gustará. El curso de Rao tiene clases 100% online que puedes ver desde donde y cuando quieras. Pagas una vez con acceso de por vida para que puedas aprender inglés online como el curso RAU a tu propio ritmo, repitiendo las lecciones tantas veces como quieras. Calendar sube regularmente nuevos contenidos y organiza encuentros en Facebook Live casi todas las semanas. Ahora te mostraré algunos testimonios de personas que están tomando el curso y lo están amando. Uno de los alumnos dice que este curso les ha dado mucha confianza y que es un programa muy seguro y que ahora les resulta súper sencillo aprender a hablar en inglés, antes tenían un bloqueo mental, pero ahora es mucho más fácil aprender. Otro estudiante comentó que confiesa que el programa de Calander's Rao le ha abierto la mente, que le parece excelente, es un curso muy motivador, gracias a Calander's está aprendiendo mucho. Damián Baldubino dice en un comentario que le está gustando mucho el programa Calendars. lleva muchos años intentando aprender a hablar inglés y ahora está aprendiendo de verdad. Caterine Roa habla que cree que el programa RAU es un curso de inglés increíble y está muy satisfecha con él. Como se ha visto, el curso de RAU tiene muchas buenas críticas de personas que han visto transformada su vida después de realizar este curso. El curso del programa RAU tiene calidad y se aplica en un método de aprendizaje de probada eficacia. El curso de RAO no le otorga la convalidación de los exámenes Toefliels, pero le prepara para tener los conocimientos necesarios para superarlos satisfactoriamente. Garantiza tu registro ahora y accede a bonificaciones exclusivas. Para garantizar su inscripción, vaya al sitio web oficial ahora mismo. Enlace en la descripción del vídeo y arreglado en el primer comentario.